Cuando el año pasado, a mediados de marzo, de repente, me sonaba el teléfono, era alguna carrera que cancelaba. Y me acuerdo que fue de mediados de marzo a mediados de abril que cada llamada que venía era como... ¡Buah! Se cancela la Kaypepik, se cancela la Titan Desert, se cancela Maratón de Sable, Todo, todo se canceló. Entonces, volvemos a estar un poco en las mismas cuatro meses antes. Pero la primera que ha hecho... Saltar la liebre y aquí comentaréis todos un poco si os parece bien, si os parece mal, qué os parece que pasará este año, qué no pasará. La primera en hacer saltar la liebre es la pepic que no cancela, sino que aplaza una carrera que tenía que ser 21 de marzo, la pasa a finales de octubre. Entonces, ¿qué creéis? ¿Qué va a pasar con todo esto? Claro, el año pasado el dominó de todas las cancelaciones empezó justamente con la Cape y detrás fueron todas. ¿Qué va a pasar este año? ¿Creéis que ahora que la Cape haya dicho que aplaza va a hacer que eh, todas las que vienen detrás vayan aplazando? Mi punto de vista es que, uno, está bien aplazar porque es que si no tienes a todo el mundo que voy, que no voy, que tal, que cancelo, que no sé qué, que mucha gente incluso no se apunta por inseguridad y luego pasa lo que pasa con devolver, no devolver. Dos, yo creo que diciembre, eh, enero, febrero, incluso marzo, no sé si todo cancelado, pero todo aplazado, porque una, eh, frío, dos, invierno, tres, ahora navidades, digo yo que van a haber repuntes y todo eso, y que en esos tres meses yo diría que hay que, entre comillas, aún siendo optimista, darlo más o menos por perdidos, y en positivo, es eh, decir, mira, oye, es un mal necesario y ya tal. Pero yo creo que todo lo que haya enero, febrero, pues tipo uh, Costa Blanca, Bike Race, tipo Mediterranean, yo todo eso creo que se va a cancelar todo. Finales de febrero está la Andalucía Bike Race, ahí quiz pero yo diría que hasta marzo todo tal. Y a partir de ahí, entre vacuna, entre que ya habrá pasado la ola, entre que volverá el buen tiempo, la cosa va a ir cambiando. Entonces, ¿qué creéis vosotros? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué os parece que la Cape haya, ya con tanto tiempo, uh, no anulado, pero sí aplazado? ¿Y cuál va a ser vuestro calendario del año? ¿Vais a hacer carreras? En lugar de carreras, ¿qué deberíamos hacer nosotros? En lugar de carreras, plantearnos retos, como hemos hecho estos días, o como estamos haciendo estos días con Alec Roca, de ir a subir puertos, ir a hacer el Camino de Santiago, ir a... Es decir, más retos personales que no grandes carreras donde hay mucha gente... Um... ¿Qué creéis? ¿Cómo veis el año? ¿Sois optimistas? ¿No sois optimistas? Aquí abajo, todos los comentarios y liken si hay ganas que, a pesar de que la cosa esté jodida, nos buscamos aventurillas. Entonces, ¿cuál es la buena noticia de todo esto? Bueno, pues que el que no llegara a tiempo para prepararse la k Epic para marzo, tiene más tiempo, tiene hasta octubre para entrenarse. Ah. Un momento, un momento. Cuando Alex hace así, es como cuando estás en clase y ya no, hay el típico alumno repelente, no, repelente no, pero el empollón de la clase, yo me la sé yo. A ver, ¿qué pasa? No, no, tú muy empollón no eras. Vale, ¿qué? Ya que se ha cancelado, ahí aplazado, tú y yo en bici a la cape. Tú estás loco. Like el que quiera ver el tandem en la Cape Epic, pero antes, mira, no nos flipemos. Ya sé que aquí pone arriesga y aquí también, pero quizás sería arriesgar de más. Hagamos una cosa, como dices tú siempre, paso a paso, ¿vale? Objetivo, objetivo, el objetivo que tenemos hoy es, atención, os dejo aquí abajo eh, el link a toda la ruta que vamos a hacer en Comut, porque hemos buscado que sea el puerto más duro de estos cinco días. Día 1 Montserrat, día 2 Ratpenat, día 3 Sangrau, hoy, Turo da Loma. Son 27 kilómetros, 1.600 metracos positivos, va a pegar una rasca que se va a cagar la perra y Solo hay 30 metros de bajada, ¿qué te parece? ¿Tú vienes bien abrigado? A ver qué llevas debajo, a ver... ¡BARSA! Hostia, estamos jodidos, eh, o sea, como nos vaya como el Barça, o sea, Kuman no se come los turrones, no, eh, ya está gordito, ¿no? Venga, 3, 2, 1, link a la ruta aquí abajo, nos vamos para tu rodada. ánimos, que hoy va a ser duro. ¡Vamos para allá! a darle a Luquita la pregunta que tiene Alex todo el rato, que es, ya que estáis aquí cerquita, ¿por qué no nos echáis una cuerda? Al final en lugar de un tándem de dos ruedas será un tándem de seis, pero también cuenta, ¿no? No, ¿eh? Estamos aquí intentando hostia, a ver cómo nos comemos la subida esta pero no hay manera, ¿cómo nos ves Luquita? Bien, yo te iba a tirar la cuerda pero la tiene Alex cuadrando, así que no... Eh. Y si la sacamos de atrás para adelante va a ser demasiado. Yo creo que eso que lleva ahí es la trompa, no la cuerda. Uh. ¡Venga, que ¡Venga, va, que ya no queda re! ¡Només 25 kilómetros de re! ¡Venga! ¿25, 25 o 26? ¿O no, Alex? ¡Venga, va, va, va! Ya tenemos a tu club de fans aquí esperándote. Están esperando el strip-tease, pero nunca te desnudas, hombre. ¿Qué está fallando algo? Mira, mira el chaval con qué ilusión que nos llega. ¡Jefe! ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Veo que. qué? ¿Cuántos años tienes tú? Ocho. Ah, muy ¿Has vingut aquí a animar una miqueta o qué? Sí, aquí al costado. ¿Cómo dios? ¿Ya vas en bici o qué, Joan? Sí, me voy a ir a bici. A fotre -li fort, ¿eh? Sí. me agrada a tú. A el fuera fuera como el vinagre. Vamos. Venga, venga. Ya fue hacer a la mamá, ¿eh? <laughs> que bé, gracias. Adiós, jefes. Adiós, adiós. De tener fe ¿eh? porque mira que yo soy poco de dudar de ser muy optimista y de pensar siempre sí sí sí lo logramos lo logramos pero estoy cuando llevábamos tres o cuatro kilómetros y quedaban 25 iba pensando por dentro hay madre ay madre y madre entonces ahora aún hay pequeñas dudas pero son momentos para no pensarlo y para decir va va que ya solo quedan ocho si hemos hecho 16 17 es más difícil volver para atrás que tirar para adelante Así que días de esos de no pensar mucho, ir pasito a pasito, un kilómetro, otro kilómetro, y los problemas que vengan ya los iremos solucionando. Las rampas jodidas ya las iremos negociando, y si hay alguna subida que hay que hacer a pie, pues hacia pie no pasa nada, tú. Pero paset a paset y para adelante. Venga, va, que de momento. Alex, lo estamos haciendo de puta madre, eh. Uh. Venga, venga. It's <laughs> Ponerle las manoplas de cocinero al jefe. ¿Qué nos vas a cocinar, Alex? ¿Una fideuá, o qué? <risa> Uy, algo calentito, ¿eh? Vale, venga. Una manopla por aquí. Somos tan listos que no nos hemos traído guantes de repuesto. Así que, Alex, te estamos poniendo unos calcetines míos. usados. <risa> o sea que esto puede pegar... Una, una catipenta guapa, ¿eh? Tú, Alex, ¿qué estás calentando? ¿Las manos o... o...? qué estás calentando? Porque, claro, con esta cara de pillo que tienes... Bueno, y mientras Alex va calentando las manos, le hemos preparado una sorpresilla o un truquillo, que es un truquillo que ya utilizamos en el Camino de Santiago, que es hoy, que es el último puerto, o como mínimo, el último duro. Mañana todavía nos queda eh, Tibidabo. Lo que hemos hecho es, para estos últimos 5 o 6 kilómetros, que hay unas pendientes así, así, así, Vamos a meterle un poco de musiquilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los que sois observadores ya habéis visto que hoy en lugar de llevar el Sunto 9, llevamos el Sunto 7. ¿Por qué? El Sunto 9 es el que utilizamos para las carreras largas, palos, ultras palos, para, para todo eso, para no quedarnos sin, sin batería. Pero en cambio no es un smartwatch y este sí. Esto quiere decir que este Sunto 7 ya nos lleva incorporado Spotify y lo que vamos a hacer... Fíjate que os lo enseño. Aquí tenemos zapatillas de Alex. Bueno, como veis lo tenemos todo un poco ordenado como como la casa del jabalí entonces aquí tenemos cargando para que esté a full de batería para estos 5 kilómetros un espérate, vamos a ver que no nos llevamos la sorpresa perfecto cargadito un altavoz que lo meteremos donde los botellines y venga a sincronizarlo por bluetooth con el Sunto 7 y como el Sunto 7 ya directamente lleva el spotify incorporado y ya le hemos descargado una pedazo de lista de reproducción de motivación red link aquí abajo, pues al menos estos últimos kilómetros le damos una sorpresilla buena a Alex y otra para mí. Al final, como creo que mejor que tengamos bastantes bidones y bastante agua, lo que vamos a hacer es esto lo metremos aquí atrás y así tenemos a Alex bien enchufado con toda la música. Algunos preguntan, oye, ¿y por qué sincronizáis con el sunto, con el, con el altavoz y no lo hacéis directamente con el móvil? Pues muy sencillo, porque al tenerlo aquí, pues música para atrás, música para adelante música para arriba, música para abajo lo tenemos en el manillar y no tengo que echar la mano atrás para nada, que con las rampas que nos vienen, mejor tenerlas en el manillar ¡Vamos! Ya verás, enfócale el bolsillo de atrás que en lugar de una barrita lleva la disco móvil, tú, mira, mira a venir le vamos a cobrar entrada son 5 pavos, tú, ahora eso sí Solo 30% de la fora. ¡Uh! ¡Qué la musiquilla, Alex! <risa> o sea, estamos pasando miseria. Y la estamos pasando más putas que Caín. Pero bueno, como mínimo. Y a la que me dice, esto no me gusta, clac, pa'lante. Esto así, para atrás, repeat. Esto me gusta mucho, música para arriba. Y venga, os dejamos la lista de reproducción aquí abajo. A ver qué os parece, a ver si os motiva o nuestra cara os desmotiva, que también podría ser. Uh. Aquí ya casi lo tenemos tú! Mira, mira, dos locos que van subiendo en tándem, como tú y yo Anda, que cualquiera se creerá que estamos haciendo deporte, ¿sabes? Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder ¿Qué pasa, jefe? Uf. Me está por tan ella, ¿eh? Fins a dal, ¿eh? Sí, sí, fins a la antena, eh, Alex. Hasta arriba del todo, tú, hasta arriba. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira, ¿Qué tenemos ahí? ¡La puta antena tenemos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos a pillar wifi del bueno! ¡Vamos para allá! Mira, mira, mira, mira, mira. ¡Uh! Congelados estamos. Por encima de las nubes estamos, ¡loco! Antena, vamos, vamos, vamos. vamos! Oh, quien arrasca, eh. A ver, a ver, uh, pues no vuelven tan mal. Vamos, oh, 4 de 5. Yo hacía muchos días que no sufría tanto, pero también que no disfrutaba tanto. Grande, grande, grande, grande, y mañana. El último, tú, linka la ruta aquí abajo y linka sus huevos también aquí abajo.